chicos, aquí estamos otra vez después de las vacaciones que nos hemos dado, nos volvemos aquí a grabar vídeo y vamos a hacer un vídeo que bueno sería de tecnología de computadores, ¿vale? sería el algoritmo de Booth que nos lo, pedido, nos lo habéis pedido por ahí a través de Youtube y bueno, aquí está el vídeo, es un algoritmo un poquito lioso, pero bueno lo vamos a ver que es muy sencillo, se aplica y, y sirve para multiplicar números en binario ¿vale? ¿qué sabemos, qué tenemos que saber para aplicar este algoritmo de Booth tenemos que saber complemento a 2 y sumar en binario, sumar en binario es muy sencillo 1 y 1 es 0 y me llevo una 1 y 0, o 0 y 1 es 1. Cuando si sigo teniendo aquí números que sumar, esto que es el acarreo, se llama acarreo, se cuenta. Es como cuando sumamos y nos llevamos una. En cambio, cuando es el final del número, imaginaros que solo tengo que sumar este número, esto se llama overflow o desbordamiento. Es decir, esto sería una suma y este uno lo tengo que tener en cuenta para otra cosa. Y en este caso, en este algoritmo de booth, este eh, desbordamiento, overflow, no hace falta, o sea que es la suma más sencilla que tenemos. Y bueno, recuerdo el complemento 2 rápidamente, que servía para representación de números, tenemos un vídeo de, eh, para ello, y es que si por ejemplo yo quiero pasar el número, imaginaros, el número 2 en binario, y quiero pasarlo complemento a dos, había dos formas de hacerlo. Una era, voy de derecha a izquierda, busco el primer uno, a partir de ese primer 1, todos los demás los cambios de número. Es decir, le hago el complemento. Si esto es un 0, pues un 1. Esto sería complemento 2. La otra forma era, si tengo un número, lo, le hago a todos el complemento. 1, 0, 1. Y después le sumo 1. Sería, le sumo aquí 1. Así practicamos un poco la suma. 1 más 1. Vamos a explicarlo de esto, ¿vale? 1 más 1, 0. Me llevo una, 1 y un 0. Bueno, como veis, es el mismo número. Se puede hacer de las dos formas. Nos hace falta un último detalle, que es el rango de representación del complemento Porque cuando aplicamos el algoritmo de BOOTH, tenemos que saber cuántos números, cuántas cifras en binario tenemos de nuestros números. Es decir, vamos a, vamos a poner el ejemplo. Nosotros vamos a hacer 2 por 3. Que todo el mundo sabe que es 6. Entonces yo siempre, aunque muchos de estos números que calculo no hacen falta, yo lo hago así, ¿vale? Yo hago primero hay un número en binario natural. El resultado no, porque es lo que vamos a pero estos dos sí. Vamos a hacerlo con tres cifras. Y ahora explico por qué. Tres cifras binarias. Con tres cifras binarias, el número 2 sería 0, 1, 0. Y el 3 sería 0, 1, 1. Le damos ya el complemento 2. Y aquí el por, qué, el por qué de coger tres cifras binarias. Hallamos el complemento 2. Lo voy a hacer de las dos formas. Aquí busco el primer 1 y cambio todos los demás. 0 y 1. Aquí... Le hago el complemento 1, 0, 1 y le sumo 1. 0, 1, 1. Solo dos complementos a 2. Entonces, vamos allá el algoritmo de busca en estos dos números. ¿Por qué hacen falta tres cifras? Bueno, si acordáis del vídeo, el complemento a 2 tiene un rango, un rango de representación, que sería 2 elevado a n-1, 2 elevado a n-1 menos 1 este, es este es el rango que tengo de representación si quiero representar 2 busco n y yo digo que quiero representarlo con dos cifras si quiero representarlo con dos cifras este número sería 2 elevado a 2 menos 1 1 menos 1 esto es 2 menos 1, 1 ¿el 1 es el 2? no, se me queda corto entonces para poder representar 2 tengo que añadir un bit más es decir, que en vez de con dos números binarios tenga que ser con tres números binarios por eso es la razón de que cojo 3. Esto es importante porque si equivocáis ahí, estáis representando mal un número y ya el algoritmo de bus no sirve para nada. Entonces vamos a aplicar ya lo que viene siendo el algoritmo. Tenemos que aprendernos varias cosas. Primero, esta longitud, es decir, 3, la longitud de este número va a ser X. ¿vale? La, la longitud en binario del multiplicador. La longitud en binario del, del eh, perdón, el multiplicando y multiplicador. Del multiplicador es Y. En este caso los dos son 3. ¿Por qué os digo esto? Porque vamos a construir una matriz, la vamos a construir aquí, que tendrá tres filas, una, dos y tres filas. Siempre de alto tres filas. Lo escribo aquí. Y de ancho, os decir, o las columnas, serán tantas, no quiero tachar aquello, X más Y más 1. Ese es el número de columnas que tiene. Estos dos números pongo x más y porque podrían ser distintos. En este caso son los 2, 3, pero yo podría coger y representar este número con cuatro números binarios y sigue funcionando. Entonces, en este caso sería 3 más 3 más 1, 7. Ese es el número de columna. Entonces, cogemos 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a cambiar de body. ¿Y cómo vamos a rellenar esta tabla? Esta última fila, estos últimos números de aquí, es muy sencillo. Van a ser 0. Nosotros rellenamos. Aquí, ¿vale? vamos a diferenciar. Estos son los 3 desmultiplicando multiplicando y estos son los 3 del multiplicador. En aquí vamos a rellenar el número el multiplicando tal cual. Pues nosotros lo ponemos 0, 1, 0, es decir, 2 en binario con 3 bits. Aquí vamos a poner el mismo número, pero en complemento 2, que lo hemos recuerdo aquí. 1, 1, 0. Y esto lo vamos a rellenar con 0. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Estas dos primeras filas las rellenamos con 0. Y aquí ponemos el multiplicador, pero cuidado, que no sea en complemento 2, sino el número binario natural. ¿vale? 11, 0, 1, 1. Y ya tenemos nuestra eh, matriz construida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para aplicar el algoritmo de Booth, es decir, el que explico ahora, y veces, es decir, ese número de repeticiones, entonces en este caso tenemos que hacerlo tres veces. Bueno, eh, antes de nada tenemos que comentar una cosa, en internet donde encontré el algoritmo esta fila la llama de distintas formas, para representarla, en internet la llama A a la primera, S a la segunda y P a la tercera, como es un nombre para mí, me parece a mí un poco, eh, poco intuitivo, nosotros vamos a llevarlo de la siguiente forma, a la primera la vamos a llamar con una P, de primera. A la segunda, si va a mantener el nombre, S. Y a la tercera, la vamos a llamar T. Creo que ese nombre es más claro, y así no nos liamos, sabemos siempre a qué fila nos estamos refiriendo. Entonces vamos a aplicar el algoritmo de Boo. Aquí es donde empieza el algoritmo de Boo. Tenemos estas tres reglas. ¿De qué vienen estas tres reglas? Bueno, lo primero que hacemos es, ya os he dicho, I veces, es decir, tres iteraciones, repetimos estos pasos. El primer paso es, nos fijamos en la tercera fila, en los dos bits menos significativos, es decir, en los dos últimos bits. Esto es de aquí. Y nos fijamos, y vemos 1, 0. Y buscamos en esta tabla. ¿Qué hacemos en cada caso? En caso de que sea 1, 0. Pues esta fila, T, será la misma fila más la segunda. Entonces nosotros venimos aquí y vamos a hacer justamente lo que nos dice ahí. Eso sería, si queréis imaginaros aquí, un bucle for ¿Vale? Eso sería el primer paso Y todavía nos queda un segundo paso Ese sería el primero Fijaros en esta tabla Y hacemos Entonces, 1 0 T más la segunda Sumamos arriba 0 y 0, 0 1 0, 1 1 0, 1 0, 0 1 y 1 Ya tenemos el primer paso Y nos queda este segundo ¿Qué es este segundo paso? Desplazar a la derecha una vez Conservando el bit de signo Es decir, conservando este bit Entonces nosotros hacemos eso mismo que nos han dicho. Y aquí, fijaros que ya la voy a llamar T', ¿vale? De, prima de primera iteración. Habrá una T de segunda y una T de tercera. Esta sería la primera iteración. Entonces desplazamos a la derecha 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1 y este tenemos que conservar el último bit. 1. Ya tenemos la primera iteración hecha. Ya repetimos el, el mismo, eh, el algoritmo de Google, igual. Nos fijamos en estos dos números y nos fijamos en la tabla. Voy a borrar, voy a subir un poco la tabla para que se vea bien. vale He borrado, lo único que he hecho es subir lo que estaba aquí abajo, lo he subido para seguir aquí operando. Entonces, nos fijamos aquí, 1, 1. 0, 0, 1, 1, no hacemos nada. Por tanto, en este primer paso no hacemos nada. El segundo, os recuerdo, desplazar a la derecha. Estamos ya en la segunda iteración, nos quedaría una más. Desplazamos a la derecha, 1, 0, 0, 1. 1, 1 y mantenemos el vecino. Esto lo hemos hecho antes, pero bueno. Y volvemos a hacer lo de siempre. Volvemos a paso 1. Esto sería, como aquí, ¿vale? T segunda. Entonces, vemos aquí 0, 1, sumamos a la tercera la primera. Pues lo que hacemos, tercera y primera. Sumamos 0 y 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. 1, cuidado aquí, vale 0, me llevo 1 ese día me llevo 1 1 y 1, 0 me llevo 1 pero como el overflow, hemos dicho, no lo contamos lo olvidamos entonces ya tenemos nuestra, eh, nuestro paso intermedio este paso de a la derecha 0, 0 1, 1 0, 0 y mantenemos el signo. ya sería nuestra tercera ya habríamos terminado el abrimo de bus si tuviéramos otra iteración, tendríamos que fijarnos aquí. Ahora nos queda, fuera de este busque for, ¿vale? For y, lo pongo así, nos queda un último paso, aquí, que sería igual que el 2. Pongo aquí un 2, como el motécnico. El mismo que el 2, desplazamos uno a la derecha. Y ya tendremos nuestro número binario. Entonces, os lo coloco aquí, ¿vale? Desplazando a la derecha sería, sería, 0, eh, 1, 1, 0, perdón 0, 1, 1, 0, 0 y mantenemos el móvil 0 y aquí vamos a comprobar 1, 2, 3, 4, 5, 6 me falta un 0 por esto el vídeo sino que hay que mantener y como vemos aquí tenemos nuestro resultado que sería 2 elevado a 0 1, 2 elevado a 1 2, 2 elevado a 2 4 y 2, 6. Eh, bueno, no lo tengo, pero la multiplicación, la multiplicación era 2 por 3, 6. Aquí tenemos el resultado, ¿vale? Recordamos que el último paso, cuando ya hemos terminado las iteraciones, es desplazar la otra vez a la derecha. Y tenemos nuestro resultado en binario natural. ¿Vale? Espero que más o menos lo hayáis entendido. Es un poco complejo, pero cuando hagáis 2 o 3, cogéis rápido la práctica y seguro que os sabéis genial. Ya sabéis, si os, ha, si os ha gustado, dadle a me gusta y si tenéis alguna duda podéis preguntar en el foro, por YouTube o lo que queráis. O si queréis que hagamos otro ejemplo, sin problema. Nos vemos en el siguiente video.